amigos de América Televisión. Hoy 15 de diciembre de 2018 festejan 60 años de información, entretenimiento, deporte y cultura a miles de hogares en el Perú y en el mundo. Quiero sumarme a este festejo desde Noticias de 1 en la República del Paraguay, alzando la copa por este magnífico aniversario. Que Dios les bendiga y que transmitan información, entretenimiento, deporte y cultura por muchos años más. Salud. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.